Tira, pasa, pasa. Mira, no, frenando. ¡Ey! ¿Qué pasa? Muy buenas. Hoy estoy en Tarazona con la bicicleta de ciclocross. Hemos venido a correr la antepenúltima prueba de la Copa de Aragón de ciclocross. Hace dos días estuve con mis colegas ahí en Paniza probando la nueva bicicleta Thunder. Era muy escéptico. Estaba muy, muy, muy, muy contento con mi antigua bicicleta. Yo pensaba que no se podía mejorar, ¿vale? Y esta, en cuanto me la dieron Hostia, lo primero que noté el peso Prácticamente 2 kilos más que mi anterior bici Di que la anterior era una bicicleta de competición sin gastar un riñón Ruedas de carbono, manillar de carbono Tija de sillín rígida de carbono Y esta nueva Thunder es manillar todo integrado con los cables por dentro Que eso hace que pese más Manillar integrado de carbono con potencia Que también pesa más La tija de sillín telescópica Aunque le he puesto una muy ligera También pesa más Entonces la bicicleta Bueno, y, y llevo las ruedas de serie Que son de aluminio, unas Mavic, unas Crossmax Que también pesan más Entonces, la primera impresión es Hostias, dos kilos más Madre de Dios para mover dos kilos Iba un poco reticente y luego también la flexión de la amortiguación, del amortiguador trasero me daba la sensación de que perdía mucha pedalada. Pero cuando la he probado, oye, me ha cambiado la forma de pensar. El amortiguador trasero, aunque flexe bastante, se adapta muy bien muy bien al terreno. Entonces voy subiendo con tierra suelta y se va adaptando a toda la, toda la subida, no me desliza la rueda. Cuando quiero le doy al botón, bloqueo, y es como si fuera una bicicleta completamente rígida. No pierden nada de, de pedaleo. Y luego lo del peso, pues desde luego sí que se nota cuando te la tienes que subir a, a, a los riñones y subir una costa muy empinada, pero bajando es una puñetera máquina. Cuando te equivoques en algún sitio... ¡nueva! iba encantado, todo el rato diciendo, pero esto qué es, esto es una maravilla pasé de tener anteriormente una RockShox de 100 de recorrido a la Fox de 100 de recorrido y la Fox me pareció mucho más rígida y mucho más tragona y que podía tirarme por cualquier lado que la, la Fox hacía su función pero es que la SID de 120 le da 3 vueltas a la Fox de 100 esto es una pasada Pensaba que iba a echar de menos la Fox, pero no la va a echar de menos, no. La nueva Sid de barras de 35 más rígida, más tragona, te da mucha más seguridad. ¡Ay, oh, oh, qué pasada! No me hacía, te pena, te Buah. Pero es que te tiras por donde te sale de los cojones, ¿eh? Y te da igual que haya piedras que no. La bicicleta, desde luego. Eh, al ser mucho más rígida todo en su conjunto, también te da mucha más seguridad. Y los neumáticos que llevaba el otro día, los de bicicleta de serie, los barzos de 2.25, te dan mucha seguridad. ¡Wow! ¡Salvaje! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Tú! Bajé las sendas encantado. La tija de Sillín me cago en. Me, me jode reconocerlo, eh. Bueno, ¿qué tal? Mal. Mal, ¿verdad? Me cago en su padre. Hostia, ¿cómo estás, tío? Me cago en Estoy muy descontento. Muy descontento. Esto baja demasiado bien. Ya no vale. Me cago en la leche de los 120. Eh, diferencia, eh. Sí. Hostia. Mejor de reconocerlo, yo era de los que decía la tija de sí no vale para nada, la tija pija va eso no vale para nada, no vale para nada y un huevo. Sí que vale, sí. Estoy es muy cansado, eh. Esto... ¿Qué tal va la, la URC nueva? No sube, no sube. Me pasa con... igual que con la otra. <risa> igual que con la anterior. Igual que con todas, no, no suben tú. Bajar, bajar muy bien. Pero subir no sube. Va... Fernando, me ha jodido la toma. ¿Qué tal esos 120? ¿Cómo van? Eh, últimamente me estoy comiendo mucho mis palabras. Eh, a, a partir de ahora, pues eso, neumático gordo, manillar ancho, eh, tija de sillín telescópica, el old school, pues ha pasado de moda. Lo siguiente, eléctrica, y 140 de recorrido, ¿eh? digo, 160. Muy contento con la Thunder. Ya estoy, no quería preparar el calendario para este 2023, pero ya, ya me están empezando a picar que si apunta hasta esta carrera, apunta a esta otra, entonces ya tenemos 4 o 5 que van a ser fijas y estoy ahí pendiente en alguna Bay race, alguna, yo qué sé, Cataluña Bay race, Rioja Bay race... Asturias, Bayrey, no sé, alguna de esas tendré que hacer. Vamos a estar al principio de año un poquitín más flojetes, pero luego yo supongo que de mitad de año en adelante volvemos a las carreras a tope. De todas maneras, no voy a dejar de ir a las carreras de aquí de al lado de Aragón. Las de un día, las que vas, haces la carrera y vuelves. Esas son fijas. Vamos a ver cómo están los chavales aquí en el ciclocross. Ahí va. ¿Cómo? Bastante, bastante más. Y, y lo dicho, es el primer día. Una vez que te haces a los neumáticos, a las ruedas, a la geometría, o sea, en la otra me costó seis meses adaptarme a la geometría. La otra tenía la horquilla muy, muy lanzada y se cogía las curvas raras y me costó mucho mucho adaptarme y sin embargo con esto ya enseguida vamos que porque estás delante que si no te paso por encima